El músico y productor Raúl Vázquez presenta junto al nuevo colectivo artístico verciano Puente de Hierro su último trabajo, la banda sonora de una obra teatral. El artista de Toreno ha sido el encargado de crear la banda sonora que acompaña la historia dramática La Educada Visita, una adaptación de la obra homónima escrita por Antonio Noceda en 2008. El álbum completo de Raúl Vázquez ya está disponible en todas las plataformas digitales. El encargado de ilustrar la portada del disco, así como de realizar el último videoclip, ha sido el artista residente de Ponferrada, Asier Vera, conocido por inundar de arte urbano la ciudad con sus coloridos murales. Este será la tercera banda sonora creada por el artista Berciano. Se trata de una historia que, en palabras del propio Raúl Vázquez, ha podido adaptar muy bien su música al entender a la perfección la perspectiva del autor. Y aunque siempre seguía por el contexto de la obra, nunca olvida su sonido y su toque personal a la hora de hacer música. Es bastante mi sonido lo que, lo que hay aquí. Sí que es una música en la que quiero reflejar un poco la, la situación que se da en la obra de teatro. En el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial pues eh, se pueden imaginar los oyentes que es algo bastante serio y bastante triste.